Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a mi canal Ideas y Arte con Betina. En este video les voy a enseñar a hacer tres cajitas kawaii que pueden personalizar para la ocasión que necesiten. Vamos ahora a ver el paso a paso. Vamos a cortar dos rectángulos en forma de 16 por 10 centímetros. Vamos a medir acá en esta parte 1.5 centímetros. Trazamos la línea. Ahora vamos a medir centímetros trazamos la línea vamos a trazar a la mitad que serían 5 y al lado y lado 2 centímetros Esto es como una botellita y vamos trazando así las líneas vamos a cortar y vamos a trazar otro igual a este molde Y lo vamos a cortar Ahora vamos a aplicar silicona líquida Para pegar ambos moldes pues Quedaría así Ahora para hacer la tapa Corté tres partes a tomar estas dos Quieren ser más grandes que la base Una fucsia y una roca a medir debe ser 3 2 o 3 milímetros más grandecita que la base así sí. y esta parte la termoformé con la plancha lo van a hacer con mucho cuidado voy a pegar estos dos moldes Ahora lo que hice fue cortar estas dos partes, las termoformé, ahí les dejo las medidas. Voy a tomar esta parte y la voy a colocar acá en el tarrito de silicona para darle más forma y vamos a pegar. Acá lo que hice fue cortar corazoncitos en foamy. Blancos, azules, rosados. Y ahora voy a utilizar goma de negra, rosada y blanca. En la rosada voy a escribir un mensaje que sería mejores amigas en inglés, best friends. O pues ya ustedes miran qué escriben según para la ocasión que necesiten. Feliz cumple, con cariño, love. A cortar y las vamos a pegar en goma de valera. así voy a tomar este marcador fucsia y voy a delinear para que las letras se vean más bonitas. Lo vamos a hacer con todas. Y voy a tomar estos corazoncitos y voy a alinear los rosados con fucsia y el azul con marcador azul. Y vamos a pegar así, nos quedaría. Ahora voy a pegar estas, en esta parte superior la tapita, tiritas de goma eva delgaditas y cortamos. Y voy a seguir pegando goma eva para resaltar estas partes. Voy a pegar otra tirita acá, otra en esta parte para que quede como delineado y que queda mejor. Y acá vamos a pegar así. Ya estas puntas las voy a redondear para acá un poquito porque voy a pegar voy a aplicar silicona líquida para pegar otra tirita de goma eva negra que es como delineando pero ya no es con marcador sino que lo estoy haciendo con goma eva, así acá lo que hice fue pegar punticos de foamy y voy a delinear los corazoncitos. Igual como decía con las anteriores, ahora vamos a coger una tira de 2 centímetros en goma de vanilla y la vamos a pegar a la base. Y a la tapa le vamos a pegar una tirita de 1.5 centímetros. Así. Nos quedarían así. A la base voy a colocar papel seda eso es opcional. Y a la tapa le voy a pegar el, la botellita nos quedaría así, tapamos y listo, esta sería la primera idea, me parece que está muy bonita vamos ahora con la segunda cajita, vamos a cortar tres partes, tres cuadros, voy a utilizar dos en foamy de 12 por 14 centímetros vamos a doblar en la mitad a trazar ahora 2 centímetros trazamos la línea y acá vamos a medir 2.5 centímetros a cada lado y vamos a ir formando así esta es como otra botellita vamos a hacer una curvita y trazamos así una línea inclinada igual en este lado ahora vamos a medir 5.5 centímetros y vamos a trazar estas líneas de esta a esta, o sea, de este punto a este, ahora vamos a medir acá la mitad que serían 6 centímetros, medimos 3 centímetros, 3 centímetros en cada lado y terminamos de tomar la botellita, acá ya la corté y vamos a pegar estas dos partes o estos dos moldes acá ya dice la tapa recuerden que la tapa es más grandecita que la base también pegué dos moldes ahora voy a tomar esta parte que la termoforme con la plancha y vamos a decorar corte estas partes así, van a hacer así que sería para pegar acá en esta parte corte esta parte de arribita o de la parte superior pero más grandecita para que a la hora de termoformar quede bien y corté esta misma partecita un poquitico más grandecita que también va termoformada y una tirita así como inclinadita ahora vamos a aplicar silicona líquida para empezar a delinear o a decorar esta botellita pegamos así Parte, luego pegamos estas. Ya cuando estén secas, yo las corto. Y ahora voy a tomar esta goma Eva del mismo color para hacer como unas letras. No sé, esas son como son letras chinas. Es para decorar. Y vamos a cortar. Sería para quedar en esta parte. Ahora con marcador fucsia voy a delinear estas letras para resaltar más porque las corté en foamy del mismo color de la botellita Entonces así quedan más bonitas. Y voy a pegar foamy negro así. Las de muy delgaditas. Ahora vamos a tomar la base y la tapa. Vamos a cortar una tira de 3 centímetros que iría pegada en esta parte o en la base y para la tapa una tirita de 1.5 centímetros y la vamos a pegar así así nos quedarían vamos a colocar a la base papel seda que como les dije esto es opcional si lo desean colocar voy a tapar para decorar la parte superior Puede pegar la botellita y en goma Eva vamos a escribir las iniciales de Te quiero mucho y de o sea de amigas. Como les digo, eso también es opcional. Ahí pueden colocar feliz día o hacer cualquier adornito. Hay que cortarlas y pegarlas acá. Y así terminamos esta segunda cajita. Me parece que también quedó muy bonita. Vamos ahora con la tercera cajita que es la más fácil. Vamos a cortar para la base de dos círculos de 9 centímetros de diámetro. Y esto sería para la tapa. Como les digo, debe ser más grande los círculos de la tapa que la base de dos o tres milímetros. Vamos a cortar dos tiritas en goma eva, esta mide 3 centímetros y esta mide 2 centímetros. Vamos a pegar estos dos círculos que serían los de la base. Y este blanquito voy a coger esta tapita o esta base de globos y voy a hacer un círculo y lo cortamos así. Esta tira, la de los 3 centímetros, sería para la base, la pegan así. Voy a colocar también papel seda, que esto es opcional. Bueno, voy a tomar esta parte que sería para decorar la tapa y voy a hacer esto así como una especie de entraditas o de moritas, no sé. Eh, voy a termoformarla. hacerlo con mucho cuidado que no se vayan a quemar o si tiene otra forma de termoformar ya ustedes mirarán ahora con goma eva voy a colocar así como un delineado con goma eva nos quedaría así voy a pegar acá a la tapa y vamos a pegar también acá en esta parte igualmente voy a pegar una tirita de goma eva dentro que se ve muy bonito así y vamos a tomar foamy de colores tiritas y vamos a cortar que sería para decorar esta parte es como una donita acá también delineé con goma eva negra y voy a pegar la tapa a otro círculo para que quede más gruesa ahora sí vamos a pegar así la tirita que va en la tapita nos quedaría así voy a colocar la tapita y dentro voy a escribir las iniciales de amigas que es pero esto es opcional como les digo es eh, lo que yo escriba o la que si la quieren dejar así también queda muy bonita y esta parte le voy a escribir las iniciales de te quiero mucho y voy a hacer cajitas felices, o también queda muy bonito escribir el nombre de la amiga, pequeñito, alrededor de la de la tira o de la tapita, y con esta cajita terminamos, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. A mí personalmente me parece que quedaron muy bonitas las cajitas, si te gustó manito arriba, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, hasta mi próximo video.